la <tose> mamma Me, a piso, me, a piso, ¿eh? me una piso, Yo caer, es Hay una situación. No sé. Yo me encargo del campo. Ah, ya. Del del me encargo del teléfono. De este es un momento muy confuso. ¿eh? Hay que con el... Yo no lo parecen, no Yo, yo, yo, yo con un colpito de pajar el señor mecánico alguien? me voy a coger, ¿no? No pan, pan huevo? ¿Pan huevo? ¿Sabes qué? Que después que... Yo no salgo de todo Pues mira, si Y después de servir a Dios me Adiós todo, eh, eh, todo, eh, todo el mundo converso ¿no? o, o, o hoy converso eh. pero esta mañana lo dije claro, a, a, a Raúl no de después de servir <ríe> <ríe> después, de, después de la de la oración de despedida de la hermana hermano tengan cuidado para la parada comprando el pan la leche <ríe> la si era sencillo, que estoy haciendo batido. ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por qué? ¿Y por qué será? ¿Qué raro? Tú ya no tienes que cocinar, pues ya Ahorita ves cuando no come hizo. mucho. Eso con papá. Ah, tal vez así. ¿No te gusta la comida? No. Yo los platos me comí. A mí no hay que dedicar, pero cuando yo hago la comida, tengo que hacerla la con amarilla dentro, con papa y con verdaderamente. ¿Todo se puede dedicar? Ah, no, a mí me chanta que en Pabla. A mí es que los... se sí me hace. y la Y este. ¿Y este? ¿La ensalada? No, se la ensalada de Pablo también. Pero Yo, no hay que. No ¿Cómo me conviene? Yo preguntarle a menos que sea en la ¿verdad? Ah, bueno, así posible. Así posible. ¿De qué hay? Tengo de comida y de acá, dame de comida. Eh, sí. no pero... no no no y si la, si no la, la? preparan bien preparadita, vamos a seguir hablando de, de comida. Bueno, no, es lo mejor. Mira, voy a de ahí. Con amarillo y más. Con amarillo con de... Y es una costilla con amarillo, como no que es quieres ¿Y por los por los jelly, por los jelly, por los jelly, por los jelly, por los jelly, por los jelly, por los jelly, los jelly, los ¿Por qué no lo sabes? ¿Por no lo sabes? ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo sabes? no lo no lo no lo no lo no no Sí, que a el el ¿Totra? ¿Totra? si esta cosa de los fútbol me va a sacar mal se va a quedar sin hacer porque que no va a tener para aceptar así que esa es la que hay así que va a tener con el café vamos a morir de hambre aquí o quieres mal verse, o quieres comer come comer a mí es fundamental yo para aire a mí como para no me gusta. El lado y el... el lado ya no me importa, Porque uno tiene hambre sobre el pelo, ¿sabes? no, no si tiene se hambre se ve el... Veloco, sobre el pelo, el... yo que lo no lo pongo más. lo que dice la Biblia? Que, que en otra no trabaja, que no coma. Y el Dios que lo dice es que está. escrito eso. ¿sabe? Si Dios habla, Dios habla, así que lo mismo un Con el sudor te mantendrá. Lo mismo me da un guante Y para, y, está y está todo el dinero ahora. No digas Todo el dinero, dinero, cuenta. dinero, dinero. Ahora, tú, en este tiempo, tu tiempo tuviste tiempo de analizar. Todo el dinero. Te tira un pedo, cuesta dinero. Porque si te tira el producto, te rompe algo adentro, te jodiste. María, que cambio de ser. No, y hasta el pelo No, de cero. No, tiraste el pelo, cambia de carta. Póngase a y te caga el pantalucillo, y tienes que tener, lavarlo y te, te agarrará agua de muy pues sí, sí, de frente. Ese es el problema, un gato, y si la plegas. Esa es la que hay. Gracias, pues, un que pelo cuesta. Un pelo cuesta dinero. Y si tú te, si no te cobras, no te cobras no de eso. A los nervios ya se lo dije, no han cobrado ni piensan bien cómo van a estudiar esos chavos. Si me por... sí, estuviste pues. es? a vos, tú eres tu mujer de puta y ellos no coge No lo veo a más claro. que a mí sola. Ninguno coge chavos. ¿Por qué los nervios saben que hay que mantenerlos? Si lo que quita por ti. ¿no? Yo no me debo a nadie, no me debo a nadie, ni a padre, ni a no, madre, tengo. yo soy huérfano de padre no, y madre, tengo, ¿cómo se llama? mi perrito que Con me, me Mi familia son los gafos. Antier dieron, Antier dieron un señor de 109 años como en ¡Guau! no ¡Guau! no tengo que un bebé como está hablando, no Si te da por ahí y te por no hablando, está hablando. No es hablando. es un No se entiende nada. Un No se entiende nada. No se se oye nada. No se para buscar más gallo, eh. a llevar a, a ver, a ver con un crucero, y con un crucero. Y hay que buscar comida, Hay que buscar comida. Hay buscar comida. Y me va a poner que voy que voy a Yo buscar un ¿sabes? Yo a buscar un para poder comer. Antes había un respeto para la policía, para ahora. Mira, yo que yo quería costilla, mirá. Costilla, de Creo wow. que ya con él Tiene que como se veía. Porque te canté sin allá y los pichones de la joven, ¿eh? No, no, está escondida ahí. Pero tú me dejas la casa sola perdida por el muerto. ¿Ah? Yo. Le... son locos, todos. Dejó la casa, te la te casa sola perdida. Tenía que como vecino. Y es por el muchachito. Yo tengo que la No lo suelto, de Y tira piedra yo. Pero no. tú no? yo. No. Y lo no conocen, pero ya no conocen, tantos paz. Dando par de tanto de la muerte. Yo de... Eh, ayer estaba allí. ¿Qué lo hace? se ¿Sí? ¿Sí? sí, fue? No tenía de miedo. Mira me li A miedo. Después de... Vas a ir a comer, te amo, eh. Es? Ahí es pan la verdad el qué? que es tari? la soberbia? La soberbia es cuando, la compraste? dice que eso Toyota, ¿eh? ¿Ah? ¿Toyota es eso? Pues esa es de la Fuerte. ¿De hey. 18. 18. Y pasa, Luca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué y el no, ahí, era temporada No me da ¿Por qué? A lo ahí tiene, a el jefe. A el jefe, yo estoy ahora, el frente de donde vive mi niña. Esta belleza me pegó. Ah, esa voz. ¿no? Yeah.